No sé cómo es que eres tú una chica tan hermosa, tus lindos ojos y tu carita conforman una belleza imperial. Ya que tú eres hermosa, no hay forma de decirlo, pero tú me dejas loco. Tú me dejas loco enamorado, tú me dejas tan tonteado Yo me quedo medio pendejo a tu lado enamorado Pero me doy cuenta que tú eres imposible, un amor imposible lo que tú eres Tienes muchos chicos detrás más lindos y yo soy un tonto muy feito Así que ven hablarme y yo quiero hablarte, yo te amo a ti y a más nadie, pero me entiendo Me pierdo en tus ojos siento en tu carita tú, tú tienes una carita y un cuerpito Cuerpito de ángel, no sé cómo explicar Que yo estoy enamorado de ti Yo... yo. Quisiera saber si alguna vez me darías oportunidad Quisiera intentar, quién intentar algo contigo de verdad Quiero salir con vos, dame la oportunidad de salir con vos Tú eres hermosa, tus ojos me enloquecen, tu carita también, tu cuerpito de ángel no lo repito, tú eres hermosa por ley, tú eres una belleza, una hermosura que me deja con una cara de locura Yo aquí cantando una canción para ti, no sé cómo explicar baby, yo sigo enamorado de ti, tú con novio por allá sales con otro no sé cómo fue que no me di cuenta que ya tenés novio y yo aquí echándole los perros a esta tipa yo me quedé loco cuando me enteré de la noticia ahora quiero saber cómo voy a olvidarme de ti si todas las noches sueño contigo oh, oh, oh, oh. no sé cómo explicar le esto a mi mente pero por favor oye tu chica entiéndeme porque tú eres una gran chica de gran corazón y un alma infinita wooh crack una melodía más Éxitos, mis exitos, mi, mi, mis mini exitos mm, mm. Aquí Hockey Crack, cantándole otra melodía más